Hay veces se vulnera los derechos del trabajador, hay veces se discriminan. No debería de ser así. La ley agraria lo, lo faculta a la empresa que te dé descanso temporal y trae a otras personas que tienen más menos tiempo trabajando. O sea, ya no ya no, este, no me rinde si te doy descanso temporal. y no, Yo creo que de esa parte no debería de ser así. Debería de, de dejar trabajar a los trabajadores porque gracias a las fuerzas de esos trabajadores la empresa ha ido creciendo. Porque a través del diálogo este, encontramos soluciones. CampoSol tiene una negociación colectiva y tenemos muchos beneficios como en otras empresas no. Hemos mejorado los buses, uniformes, este, hemos mejorado la canasta navideña, hemos mejorado varias cositas que se han mejorando a través del convenio colectivo, como también el sindicato ¿no? nos dan licencias para poder nosotros hacer nuestra función como dirigente sindical. Hasta el 2014 nos sentábamos a comer en los comedores en el suelo. Hubo una huelga, Hemos reclamado, vino una fila, inspeccionó que estaba mal y este, se han mejorado los comedores. Como persona nunca nos hacen caso cuando reclamamos y organizados como un sindicato, siempre nos hacen caso porque tenemos el apoyo de los dirigentes y tenemos el apoyo también del grupo de, de trabajadores que somos afiliados. En algunas cosas sí ha mejorado, sí, o sea, ya no hacemos huelgas, este, mayormente dialogamos, pero no, no todo se soluciona también. Porque en el trabajo, este, tengo que hacer varias funciones. te o sea, voy a trabajar y a la vez tengo que cumplir como dirigente mis funciones, ¿no? Llegar a mi casa, atender a mis hijos, enseñar las tareas, todo eso es un, un trabajo.